hola, hola, hola, oh, ya estamos ahí, qué bacán, hola, hola, hola, oh, ya estamos ahí, qué bacán, ¿Me ¿Pueden empezar a chatear, por favor, en la parte derecha? O... ¿Me ¿Pueden empezar a chatear, por favor, en la parte derecha? O... den empezar a la parte de Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ya pueden empezar, por favor, a hacer cualquier. Eh, pueden empezar a chatear en la parte derecha. Tienen ustedes la, la, la chance para empezar a, a interactuar conmigo mientras yo estoy respondiendo algunas inquietudes del Facebook. Si todo sale bien, vamos a empezar en, en, en seis minutos, ¿sí? Eh, no importa. Ah, buenas noches, bienvenidos. Eh, cuando se grabe esta información que realmente está siendo grabada, vas a tener que adelantarle unos 10 minutos al video porque tengo alguna gente que está chateando en este momento, entonces yo estoy despachando toda esa información, no importa si está grabado, ¿ok? Entonces cuando veas esa información, por favor, recórrete 10 minutitos este video, ¿listo? Entonces vamos a empezar, si Dios quiere lo permite, a las 7 en punto hora de Ecuador. poner un poquitito una música de fondo música de fondo ahí para relajarnos un chance sí para los amigos que están ya en el chat por favor este conmigo en YouTube eh, por favor eh, traten de no utilizar el chat de, de de Facebook por favor sino más bien el, el chat de YouTube sí un poquitito de señor de los, o de piratas del Caribe, para amenizar un poco la noche, ahora sí, si me están viendo en el chat de YouTube, por favor me pueden empezar a chatear por aquí, si me escriben desde qué parte del país me están escribiendo, si es desde el extranjero también, sin ningún problema, ¿ok? Prácticamente estamos, estamos listos, ¿no? Las últimas pruebas de, comp de comprobación y estamos ya prácticamente listos para empezar, ¿ok? Qué chévere. ¿Pueden utilizar, por favor, el, el, el, el, el chat de, de YouTube, ¿ok? Vamos a compartir en Diseñadores Gráficos Ecuador es muy importante porque es la primera vez que salgo, bueno, no es la primera vez que salgo en vivo, pero sí es la primera vez que puedo contar con material mío propio, este de, de mi autoría, prácticamente todo lo que está ahí, ¿no? Así que yo quiero darles esta bienvenida desde ya a todos y cada uno de ustedes, pues vamos a empezar en un par minutitos más, ¿sí? Muy bien, este, estamos ahí, por favor, pueden empezar a utilizar el chat. Ya me dice que tengo tres espectadores, estamos el mismo a, a unos segundos por empezar. Eh, bueno, voy a seguir conversando y hablando al respecto. Por favor, utilicen el chat de, de, de YouTube y cuéntenme de dónde me están escribiendo, por favor, ¿sí? Vamos a ver la musiquita. O sea, prácticamente estamos dejando todo todo en, en regla, ¿no? Muy bien, tengo 17 espectadores. Ahora sí, por fin. Bueno, si todo sale bien, estaremos una horita aquí en este taller, ¿sí? ¿Qué tal? Muchísimas gracias, muy buenas noches por estar aquí conmigo. Les saludo muy cordialmente desde la ciudad de Ibarra, aquí en el norte de Ecuador, en la mitad del mundo. Mi nombre es Henry Pineda y un, es un verdadero placer poder compartir con ustedes algo así más de 20 años de experiencia trabajando con Adobe Illustrator. Me da muchísimo placer, muchísimo gusto que estés, que estés aquí conmigo. En este momento no puedo ver tu chat, pero después de unos 10 minutitos, cuando empecemos a trabajar en esto, voy a regresar al chat. A ver qué, qué opiniones tienen al respecto. Así que yo les agradezco de nuevo todo corazón por, por estar aquí presentes. Y me van a poner si es que me están escuchando, por favor, ¿sí? ¿Qué tienen al respecto? Según yo, estamos bien. Estamos al aire, ¿no? Ok, bueno. Vamos ahí entonces con Adobe Illustrator. Eh, ¿Por qué este curso, por qué tipografía creativa con de ilustrador? Bueno, en realidad es un sueño que empezó a nacer hace como un par de años atrás. Porque, como sabrán, bueno, para los que no conocen Ecuador, no están aquí en Ecuador, hay una ciudad muy bonita que se llama Atuntaki y es una ciudad muy textilera. Entonces, este, ahí se produce todo tipo de, de, de, de pijamas, bueno, de ropa en general. Pero me di cuenta que hay algo que está matándonos, no solamente aquí en Ecuador, sino a nivel latinoamericano, hispanoamericano, es eh, no poder concretar o, o te cuesta, por así decirlo, tienes mucha dificultad entre aterrizar las ideas que tienes en el cerebro y ponerlas en, un, en, un, en un, so, un soporte impreso, ¿no? Entonces, nació de ahí este curso, ¿por qué? Porque se adapta básicamente para cualquier proyecto de diseño, no necesariamente tiene que ser serografía, sublimado, estampado, tiene que ser este, eh, una web o un título de video, realmente se adapta a todo, no? esto esto, esto es así, es súper es, es flexible este curso, por eso he preparado esta presentación al respecto, y ahora voy a irme aquí a la página 2, que la tengo preparada, pues aquí dice exactamente que está enfocado este curso, voy a hacer un pequeño zoom aquí, Obviamente tienes que bocetar, y esto es importantísimo, ¿no? No es que tú tienes la idea en la cabeza y te pones a hacerlo, no, no. Tienes que bocetarla, tienes que echarle algunas líneas ahí a un papel y luego puedes venir ilustrador, ¿no? Entonces, por eso hemos puesto como, como objetivo principal de este curso diseñar con facilidad y brevedad, ¿sí? Sobre todo, esto me encanta, que es rentabilizar tu tiempo. Esto es importantísimo porque mientras tú puedes buscar una idea en algún otro sitio, quizás en Behance o en Debian Art. Este, la idea es que ya no dependas tanto de por ahí ni tanto del Google, sino que le saques el provecho a tu tiempo y a las cosas que yo te voy a enseñar aquí en estos dos días que tiene este curso en línea de ilustrador. Que, por cierto, hoy es gratuito. El mañana eh, solamente se va a distribuir a las personas que eh, han cancelado el mismo, ¿no? <coughs> por ende, si vas a rentabilizar tu tiempo, vas a ser más productivo. Vas a tener tiempo para hacer más cosas, Quizás para abrir más negocios, que eso realmente es lo que nos interesa en esto de aquí. Y me he puesto, me he propuesto como una, como una, como un reto personal, preferiblemente no convertir en contornos. ¿Con qué objetivo? Cambiar el tipo de letra y conservar los efectos. ¿Ya? Eso es realmente algo súper interesante, porque si ya tienes una experiencia, alguna experiencia trabajando con ilustrador, tú sabes que si conviertes en contornos, ya no puedes echarte para atrás. Entonces la idea es aguantate un ratito, podemos sacarle más provecho a esto que está aquí. Y esta parte sí es la que, como les digo, esta experiencia que voy a compartir con ustedes de más de 20 años es a profundidad conocer las herramientas creativas que tiene Adobe Illustrator. Obviamente ya les voy a indicar en las pantallas más adelante cuáles son esas y qué beneficios le vamos a sacar a estas herramientas. ¿no? Y como les decía hace un ratito, vamos a... Estar en capacidad de poder realizar proyectos profesionales, ¿no? Cualquier proyecto profesional. Muy bien, vamos a la, tercera, a, la, a la tercera plantilla. Y aclarando ciertas cosas que son importantísimas, que este no es un curso de tipografía ilustrativa. Para nada. ¿no? Esto es... Eh, entiendo que todos nosotros somos diseñadores, somos creativos, pero obviamente tenemos cierto... Cierta bronca, por así decirlo, con, con el lápiz y el papel. <coughs> así que, no es un curso de tipografía ilustrativa, pero sí va para un curso de tipografía decorativa. ¿Por qué? Porque no lo hemos, no lo vamos a convertir en curvas a, a este texto, ¿no? Ok, vamos con la siguiente. Y, y esto es una parte realmente que a mí me motiva demasiado y por eso yo transmito toda mi energía hacia ustedes. ¿Conocimiento de por vida? Sí, sí. Y mil veces sí, y un millón de veces sí, y 300 mil millones la que quieras eh, verlo esto, es sí. Eh, como este es, un, este es un, un curso abierto, lo voy a dejar y lo voy a socializar solamente el primer día. En el segundo día veremos cosas mucho más profundas, ¿ok? Entonces vas a tener acceso de por vida al mismo. No solamente al, al, a esta charla, obviamente si compras todo el curso, vas a tenerlo mmm, de largo. Y es un curso escalable. ¿Qué significa curso escalable? Que vas a tener vidas más felices porque, si bien es cierto, te voy a juntar en un PDF con 40 eh, masterclass o videos tutoriales bastante densos, fuertes y súper impactantes. Pero con el tiempo voy a seguir aumentando y este curso va a seguir creciendo por el mismo valor que acabas de cancelar. Muy bien. Ahora viene la parte ya un poco más fuerte que se refiere a las herramientas creativas con, con Adobe Illustrator. Eh, me pasó algo interesante hace un tiempito atrás que estaba enseñando eh, en la universidad eh, y lo estoy ya socializando esto, ¿no? Eh, ¿Cómo puedes hacer tú, cómo puedes hacer, ser más creativo, cómo puedes rentabilizar tu tiempo, cómo puedes ser más productivo? Pues eh, hice una especie de juego, como cuando tú estás en... En, cuando ves este, la eliminatoria, por ejemplo Cuando tú ves el campeonato mundial de fútbol Ahora que nos gusta mucho el fútbol Entonces, ¿qué es lo que hice? <coughs> Perdón Seleccioné en grupos Las herramientas de más a menos Con las que se trabajan en ilustrador ¿Qué significa? Las herramientas con las que más estás trabajando día a día Y las enumeré Así Puse 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. Y así cada una de estas herramientas. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea era seleccionar, por ejemplo, una herramienta de aquí, otra de acá, otra de acá, otra de acá y otra de acá. La voy a poner en color rojo para que le puedan ver. En definitiva, tener algo así cinco pasos y poder hacer efectos realmente monstruosos. Efectos que realmente valgan la pena. Entonces, utilicé una pequeña fórmula matemática o una pequeña eh, proyección matemática, esa es la palabra exacta. Si yo selecciono, por ejemplo, tengo cinco grupos y tengo 10 posibilidades, tengo más o menos unas 50 posibilidades, no, quizás 250, quizás 350 maneras diferentes de crear dentro de ilustrador. Entonces me toqué con una sorpresa, <coughs> que tuve 100 Perdón, como 270 opciones. En realidad fueron un poquito, son un poquito más, pero me quedé con las más importantes. Y si yo mezclo, por ejemplo, la 1, con la 2, con la 3, como les estoy poniendo ejemplo, encontré que sin necesidad de repetir esa misma herramienta, hay más de 6 millones de posibilidades para crear cosas nuevas dentro del ilustrador. Así es, hay más de seis, y me quedé y me digo, wow, esto es hora de compartirlo, no me lo voy a guardar. Entonces, de eso se trata este curso. Obviamente no vamos a ver las 6 millones de posibilidades, pero sí darte a entender que hay un primer grupo donde puedes trabajar a profundidad. Y ese primer grupo son los paneles que más se trabajan y básicamente están aquí. <coughs> Obviamente, eh, mañana veremos otros paneles más, pero por cuestiones de presentación, yo me quedo con los más importantes. Y hay un segundo grupo que se viene a enfocarse básicamente como las herramientas básicas <coughs> o las herramientas de dibujo. Y ahora me voy a centrar de manera directa aquí en el panel de control y voy a hacer un pequeño zoom, espero que todo salga bien. <coughs> a mí me encanta esto explicar de ilustrador, esto me fascina, a mí esto me vuelve loco y realmente esto nos, nos permite entender de una mejor estructura, de una mejor manera ilustrador. Si se alcanzan a ver esa línea gris, nos está indicando que este es el primer grupo y la línea gris que está acá nos está indicando que es el segundo grupo. Ok, entonces el primer grupo sirve para seleccionar y el segundo sirve para dibujar. Básicamente en este segundo grupo es donde tienes un menú infinito de posibilidades para crear cualquier cosa. Apoyados obviamente del tercer grupo que realmente está como para chuparse los dedos. Siempre vamos a depender del segundo y del tercer grupo para crear. Por eso realmente aquí en este texto no puse todo porque no me iba a alcanzar. Pero quiero que lo entiendas. Por estos dos grupos pasa mucho, mucho, mucho de lo que tú puedes ver y crear dentro de Illustrator. Ahora, ¿cuál es mi anhelo? ¿Cuál es mi objetivo? Como, como Henry Pineda, te lo digo, ¿no? Como amigo tuyo. Es que tú puedas ver esto impreso. Lo puedes ver quizás en una almohada, quizás en, en, en, en alguna sábana, no sé. En alguna camiseta, en alguna servilleta, no sé. Donde tú quieras. Porque esto se adapta a cualquier soporte. ¿Ok? Bienvenidos entonces de nuevo otra vez al curso de tipografía creativa con Adobe Illustrator. ¿Y qué beneficios vas a obtener al respecto? Vas a tener dos horas en vivo conmigo, que sería el 26 y el 27 de octubre del 2017, que está siendo grabado esta información. El PDF que te voy a contar exactamente qué, cómo lo vas a trabajar. Y después de esto, tienes dos horas de seguimiento conmigo, es decir, tomas el curso, lo cancelas, que por cierto vale solo 14 dólares americanos, eh, tienes dos horas de seguimiento conmigo, si vives fuera del, de, del país, tranquilamente hacemos un hangout, una charla privada de, de YouTube y podemos tranquilamente conversar y socializar esto. Aparte que, como te dije hace un ratito, es un curso totalmente escalable. ¿Ok? Y... Vamos por acá. Y al final, al final de todo esto, te invito a que experimentes, a que experimentes utilizando una, un, un color del panel de muestras, quizás un pincel, quizás algo del panel de apariencia, quizás algo del, del trazo, quizás algo de el estilos gráficos. Entonces, al final yo te invito a que tú puedas experimentar, probar, probar y, y al final, pues, los resultados van a ser 100% tuyos y vas a poder realmente ser más creativo, que realmente es lo que me gusta de este curso, ¿no? Y al final de nuestra tarea, de, nuestro, de nuestra primera presentación, eh, este soy yo, me puedes encontrar en todas estas redes sociales como Henry Pineda Suárez, en todos y cada uno de los enlaces que están puestos ahí presentes, también tengo mi página web, eh, henrypineda.org, y por cierto, eh, permíteme presentarme, soy Adobe Evangelista al respecto. Con esta pequeña introducción de 10 minutos, entonces vamos a cuadrar algunas cosas que ya tenemos aquí. Vamos a empezar con este pequeño ejercicio que obviamente lo tenía colgado en internet, pero luego lo, lo decidí ocultar y decidí mejorarlo con el objetivo de que todo esté dentro de un solo tema, que es este curso de tipografía creativa. Eh, hay, hay algunos aspectos importantes al respecto, como por ejemplo, estoy trabajando con la última versión de ilustrador, la... CC 2018, pero no te preocupes, tú lo puedes hacer esto desde la versión CS4. Así que, bueno, esta mesa de trabajo, obviamente sí está desde CS4 Yo voy a crear una pequeña mesa y me voy a sentar aquí de manera directa. Herramienta de texto, voy a dar un pequeño clic. Ojo, al finalizar este, este, este pequeño video voy a ir a la sala del chat a ver cómo lo llevamos, ¿sí? Entonces, voy a repetirlo de nuevo, crear una mesa de trabajo Selecciono la herramienta de texto y doy un clic. Esto que sale, Loren este esto es nuevo desde la versión 2017, tú das un clic y se crea automáticamente un texto. Así que yo voy a uh, tipear una letra que vendría a ser la X y voy a hacer un pequeño zoom aquí. Voy a presionar la tecla de Shift, clic y arrastrar para agrandar esa letra. Perfecto. Ahora, uno de los éxitos definitivamente que tiene esto es encontrar un tipo de letra que realmente te guste y te fascina. Arriba en la barra de aplicaciones tengo cargado, cargado perdón, al, algunos tipos de letra que realmente a mí me fascinan, ¿sí? Tú los puedes bajar del sitio web que tú quieras. Eso no es ningún problema. La idea es que tú puedas experimentar con tipos de letra. Así que yo me voy a quedar con esta que está aquí. Eh, obviamente, a mí me gusta trabajar muchísimo con Dafont, pero bueno, puedes sugerirnos en el chat que... ¿Con qué otra fuente tú vas a trabajar? Entonces ya tenemos ahí lo que queremos eh, trabajar. Otro aspecto muy importante es, me gusta trabajar muchísimo con el panel de muestras. Me fascina, ¿no? la realmente cualquier color. A mí me gusta trabajar mucho con este rojo porque eh, psicológicamente hablando llama mucho la atención y tu cerebro eh, recepta más este tipo de información. Y ahora, pues, vamos a empezar a orquestar, ¿no? Nosotros somos unos verdaderos directores de orquesta. El segundo grupo es para dibujo. Recuerda, el primer grupo es para selección, dibujo, y el tercero es para transformación. Entonces, dentro de transformación tenemos esta herramienta de rotar. Y esto es algo que realmente a mí me, me, me llama mucho la atención, cómo funciona la, la herramienta de rotar. Quiero que te fijes muy bien ahí. Ahí tienes el punto pivot. Si el punto pivot está ahí. Entonces, tú puedes hacer esto, mira, clic y arrastras. O sea, el objeto va a... a a rotar sobre ese punto pivot, ¿ok? Sobre ese punto pivot. Voy a poner control Z. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Estoy presionando la tecla mágica de Alt. Eh, en todo Adobe, la tecla mágica de Alt funciona muy bien en todos los programas, pero en After Effects y en InDesign realmente se pasan. Cualquier cosa que tú quieras hacer en After Effects, sobre todo, presiona la tecla mágica de Alt y en InDesign me salga. Así que, ¿qué es lo que voy a hacer en este momento? Mira, voy a elegir un punto pivot en cualquier parte. Lo puedo elegir ahí mismo, pero la verdad no lo quiero. Lo voy a elegir por acá más o menos. Al clic. Y va a salir esta ventanita de rotación. Algunos supongo que ya la trabajan, pero bueno, no importa. Yo puedo rotar estos objetos, por ejemplo, acá a 45 grados. Yo puedo decirle, oye, yo quiero rotarlo al dar clic en OK. Este objeto se va a mover 45 grados. Pero puedo generar una copia como la que estoy generando en este momento y voy a presionar Control D o Comando D en una Mac. Ahora ya tienes este efecto que realmente no nos costó nada. Realmente simplemente fueron tres o cuatro pasos. Si quieres verlo un poco mejor, yo te recomiendo que hagas esto y esto sí es un secreto de profesional. <coughs> ¿Eso qué significa? Tú puedes en el panel de muestras trabajar con grupos de colores. Te puedes quedar solo con los tres colores que están aquí y los tres que están arriba y van a ver cosas realmente muy interesantes. Pero o te puedes quedar con las escalas de grises. Por ejemplo, seleccionas esto que está aquí, pones un negro que está aquí y luego eh, vas bajando la trama de acuerdo a la necesidad de lo que tú quieras. Ya estamos por terminar y, perfecto, ya lo tenemos ya lo tenemos ahí. ¿Ves? No nos costó absolutamente nada. Como les dije hace un ratito, ¿cuál es el reto de este curso? El reto es no convertir a curvas. Sí, eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque en el panel de carácter, Obviamente, tú puedes cambiar por cualquiera de esos tipos de letra y vas a obtener esto que está aquí. Entonces, eso sí es realmente una, una eh, esto sí es algo que realmente vale la pena. Mira, se llama African Ornaments One, este tipo de letra, y ya tienes esto. Súper sencillo. Y así tienen que ser las cosas. Voy a ir al chat, por favor, voy a ir al chat para ver cómo, cómo andamos con esto, ¿sí? Así que... Eh, ¡Oh! Ya tenemos 26 espectadores. Muchísimas gracias. ¡Qué chévere! Me fascina que realmente la gente pueda seguir aprendiendo. No sé si me están escuchando. Bueno, sé que me están escuchando y todo, pero estamos ahí. ¿Ok? Eh, vamos ahí, entonces. Vamos con, la siguiente, con el siguiente ejercicio. queda por conocer. Vamos a hacer esto que está acá. Esto que está acá, por favor. Y esto que tú lo puedes... Eh, hacerlo prácticamente igual. ¿Sí? Ok, voy a crear ahora un segunda, una segunda, una tercera mesa de trabajo, perdón. Como estoy trabajando con el 2018, quiero indicarles lo siguiente, ya que estoy aquí, eh, una cosa muy importante que tiene las mesas de trabajo es esta, ¿no? Si presionas Shift O o das un clic en la barra de herramientas. Eh, esta herramienta, esta, perdón, esta mesa de trabajo está activa. Me dice, oye, ya tienes esta mesa de trabajo activa. Pero lo bueno y lo chévere que tiene 2018 es que si presionas Shift, tú puedes seleccionar más de una mesa de trabajo al mismo tiempo. Y esto es eh, fenomenal. Realmente esto es muy bonito. Muy bien. Luego les voy a explicar esta herramienta que está aquí, que se llama la herramienta de la marioneta. Muy bien. Ahora, pues, igual vamos a tipear un texto. El texto que estoy poniendo es de Gladys, Gladys es mi hermana. Así que en honor a ella, pues, eh, vamos a hacer este ejercicio que está aquí. Lo vamos a agrandar, por favor, no lo olvides nunca que si presionas Shift, Comando y Punto, esto se crece de dos en dos. Y si presionas Shift, Comando y coma, retrocedes de dos en dos. Algo también importante que tiene todo Adobe es esto, ¿no? Este tamaño está en 36 puntos pero si activas, si activas el cursor y flecha hacia arriba, va subiendo de uno en uno. Y si presionas Shift, flecha hacia arriba, va de 10 en 10. Voy a hacer un zoom hacia atrás, voy a poner Shift, flecha hacia abajo para reducir y ahora para agrandar. Lo vamos a dejar en 100 puntos. Como les digo, esto funciona en todo Adobe, este atajo de teclado. Queda muy bien, sobre todo en Photoshop. Eh, puedes ser mucho más rápido al respecto. No lo olviden, tecla R, que es la herramienta de rotar. El punto pivot siempre se va a colocar donde está el texto justificado. En este caso es hacia la izquierda. Pues lo voy a colocar por acá. Y ahora les voy a enseñar otra cosa súper buena que me enseñó mi buen y gran amigo. Y aquí no es amigo que es hermano prácticamente, Iván Gómez. Yo quiero, por ejemplo, hacer copias cada 45, pero como te dije, tú lo puedes hacer cada 20. O sea, no pasa nada. Pero ¿qué pasa si te dicen, oye, yo quiero 10 copias? Y ahí se complica el asunto porque dices, wow, ¿cómo hago 10 copias? De la siguiente manera, 360 dividido para 10 copias. Obviamente son va a rotar cada 36. Cada 36 grados vas a obtener una copia. Y otra vez pones control D las veces que sean necesarias. Y tienes eso, ¿no? Voy a poner control Z. Y voy a cambiar ahora el, el, el punto pivot presionando la tecla de alt, alt clic por aquí más o menos. Y... Voy a, poner, por ejemplo, voy a poner, por ejemplo, 360 dividido para un número impar, que pueden ser 7 copias. Que pueden ser, eh, sí, 7 copias está bien. Copiar, y mira, Control-D. Ahí tienes tus 7 copias. eso está bastante grande. Con clic y arrastrar lo voy a seleccionar. Y con Alt, Shift para achicarlo desde una esquina. ¿Ok? Mira, ya obtienes esto. Que en base a la anterior solamente hemos aprendido esa parte de, de la fórmula de ese cálculo matemático, perdón. Y el resto ya simplemente es utilizar un poco el ingenio, eh, la teoría de color y tenerlo de esta manera. Bueno, estoy poniendo al azar, así que no, no, no hay nada aquí, nada de misterio con respecto a los colores, ¿no? Y esto te queda realmente fenomenal. Ahora tú puedes hacer algo... Puedes hacer algo, eh, bajo este concepto, puedes hacer lo siguiente, ¿no? Mira, seleccionas este texto que está aquí y en la parte superior. Tú tienes las opciones para crear con eh, la envolvente. O sea, das un clic aquí. Eh, se va a activar todas estas opciones que tienes para trabajar. Clic en previsualizar. Entonces, puedes hacer esto y rotarlo, obviamente, con control D y sacar algo totalmente diferente, ¿no? Esta parte ya te la dejo a ti para que la puedas experimentar, cambiar los valores, mover un poco la distorsión. Pero el efecto y la chance sigue siendo, sigue siendo la misma, ¿no? Rotar esto, por ejemplo, 360 dividido para 5 copias. Y damos clic y mira, y vas a tener este tipo de cosas aquí, ¿no? No está complicado. Bueno, voy a regresar otra vez al chat y vamos a ver cómo vamos, a ver cuánta gente ya nos está... Ya nos está siguiendo. No, lo tenemos muy bien. Hemos crecido 29 espectadores. Perfecto. Me voy a salir de aquí, de estos ejercicios. Y ahora voy a abrir eh, otros más que están aquí. Por, como, por ejemplo, cómo trabajar con degradados. Voy a abrir el primero. Estos, el primero y el segundo. Tiene algunas cosas interesantes, los degradados en Illustrator desde la versión cs 6 se puede poner sobre trazos. ¿ok? Entonces, vamos aquí. Este es el primer ejercicio que vamos a realizar. Eh, me voy a ir ratito aquí a InDesign para explicarles exactamente en qué va a consistir el PDF que tenemos. Obviamente, vamos a tener una portada indicando eh, el nombre del curso y voy a brincar a la página 6. Esta página 6, vamos a tener esta descripción, ejercicio 1, una previsualización, una URL donde tú vas a tipear y te va a botar automáticamente al video. Es un canal que tengo oculto dentro, dentro de YouTube. Entonces, con esto tú vas a tener una previsualización. Dices, ah, bueno, este ejercicio ya lo tengo, ya lo sé, voy a pasar al segundo. O quizás voy a pasar a estos dos que están aquí, que es lo que voy a explicar en este momento. Entonces, así cada uno de ellos simplemente das un clic y puedes ver. El video y lo puedes practicar. Pero una cosa importante, este PDF va a tener una contraseña que solamente va a ser propiedad de los autores, ¿no? Entonces, como ellos compraron este curso y compraron el servicio de dos, de dos horas conmigo adicionales, pues, me voy a dar ese, ese lujo, por así decirlo, entre comillas, de colocar y poner esa, esa contraseña, ¿no? Muy bien. Vamos aquí. Vamos aquí. Creo que vamos a hacer unos, unos cinco ejercicios más, más o menos. Aparte de esto, ¿no? <coughs> Muy bien, aquí tenemos esto que está, que está uf, como para chuparse los dedos. Voy a crear una nueva mesa de trabajo, Shift, o el atajo de teclado. Lo tengo aquí listo. Ahora, no lo olviden nunca, vamos a tipear un texto, ¿no? Y la ventaja que me gusta de este tipo de letra es que, igual lo descargué de da Vamos a darme cuenta aquí qué tipo de letra se llama Android. Como te dije, tú puedes elegir realmente cualquiera. Pero lo importante es elegir, obviamente, el éxito de todo esto es el tipo de letra. Eso es básico. Eso es básico. Luego, el tipo de letra, pues, ya vienen los efectos. Quiero que te fijes muy bien en el efecto que está aquí en el fondo. Sí, porque es una textura un poco, un poco interesante al respecto. Ya te voy a explicar cómo fue que lo hice. Así que me voy a quedar de manera directa en el texto. Voy a regresar un ratito aquí a la presentación. Voy a regresar a las herramientas, a las herramientas y al grupo con los que más vamos a trabajar y más vamos a desarrollar este, este curso. Como te diste cuenta, el primer grupo tenemos el panel de muestra. Siempre, obviamente, vamos a depender del color. ¿no? Esto viene a convertirse como una aduana, por así decirlo. Por aquí fluye todo lo que quieras hacer en el ¿no? Tenemos pinceles, estilos gráficos y ahora voy a trabajar con el panel de la apariencia. El panel de la apariencia, que este, es realmente un panel súper divino y que se puede explotar muchísimo. Y que la, realmente la gente no está acostumbrada a trabajar con este panel. Eh, a veces tú te sientas en ilustrador y a los cinco minutos se te agotaron las ideas o no puedes aterrizar lo que tienes en la cabeza. Yo te recomiendo que utilices el panel de apariencia. Y aquí voy a cambiar de. Voy a cambiar. Quizás esto que está aquí me quede un poco excelente, ¿no? Y voy a extraer aquí la apariencia y voy a darle todo el, el, el, el, el mérito y toda la, toda la cobertura y un aplauso para Adobe definitivamente, para el equipo de programación de Ilustrador que con este panel se pasan. Esto es algo increíble. La apariencia es, este, es un conjunto de atributos que, pueden, eh, que le puedes colocar en el trazo, en el relleno, o puedes crear un efecto. a hacer un zoom atrás para explicar a, respecto a los efectos. Los efectos que están aquí son exactamente los mismos que tienes en el panel de efecto, sino que en Illustrator se dividen en dos, en los efectos de ilustrador y en los efectos de Photoshop, que realmente vienen a ser los filtros que tiene Photoshop. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Miren, voy a crear primero un relleno. Entonces, ¿dónde le di clic? Voy a repetirlo. Le di clic aquí en la mitad. Voy a decir, añadir nuevo relleno. Y en relleno, si das un clic aquí, se va a cargar todo lo que tienes en el panel de muestras. En el panel de muestras, por este momento, en este momento tiene colores sólidos, colores pantone, eh, patrones y degradados. El que quieras elegir. Yo me voy a quedar con un degradado este que está aquí. ¿De dónde se extraen los degradados? Los degradados se extraen desde aquí, mira. En el panel de muestras tienes una especie como de tres libros, como que si fuera una, una cosa de, de una biblioteca, por eso te dice eh, el menú de la biblioteca de muestras. Das un clic ahí y tienes, wow, esto sí tienes para experimentar lo que quieras. Me fui a los degradados y obviamente puse los metálicos. Eh, al finalizar este ejercicio puedes hacer realmente lo que quieras, pero siempre conservando esta base que te voy a enseñar en este momento. Aquí, simplemente con un clic y vas añadiendo cada uno de ellos. Mira, si ¿sí ves cómo se va añadiendo. Y así que yo me quedé con los que están por acá. Muy bien. Ya no necesito esto. Lo voy a borrar. Lo voy a cerrar, perdón. Ok, Me quedo aquí. Ya que lo puse en el relleno, pero también lo puedo poner en el trazo. Es decir, me voy aquí a trazo. Elijo cualquiera de ellos, y voy a subir esto quizás unos 10 puntos, ¿no? Bueno, voy a elegir algo que cromáticamente hablando esté acorde con lo que vamos a hacer. Una cosa muy importante, o sea, primero, entender el panel apariencia. Puedo crear, poner un relleno, poner un, eh, un, un, tra un trazo, un relleno, y las apariencias se leen de arriba hacia abajo, esa sería la segunda consideración. O sea, ¿qué significa? qué si yo doy clic y arrastro, puedo intercambiar el valor de visualización. Ahora, el relleno está arriba y el trazo está abajo. ¿Para qué sirve esto? Pues mira, resulta que no ha sido texto. Tú puedes editar el texto. Y le voy a poner, por ejemplo, editar. Y conservo los mismos, la misma apariencia. Eso es algo súper interesante. Por ejemplo, esto en Illustrator ilustrador hace unos 15, 18 años atrás no se podía hacer. ¿no? Tenías que realmente echarte un tiro. Si el cliente te decía, oye, no es edit, eh, pone la H y te tocaba todo hacer de nuevo, ahora simplemente vaya al panel de la apariencia. <coughs> Perdón. Y aquí en el trazo ya puse el degradado. Y esta es la parte que quiero explicarte así un poquito más, más con, con más detenimiento. Me voy aquí al panel de trazo. Este es otro panel que realmente, eh, bien explicadito, le puedes sacar muchísimo, muchísimo prove provecho. <coughs> y en el panel de trazo, tú puedes poner esta opción que dice línea discontinua y vas a descontinuar esto que está aquí, de esta forma. Por último, si quieres este efecto, está bien, se acabó. No, está, no, no explores más o si quieres explorar más, está bien, pero ya tienes algo que realmente vale la pena. Me voy a poner aquí, clic en, en línea discontinua, lo voy a desaparecer. Esto lo trataremos con más detenimiento más adelante, pero me voy aquí a los degradados. Y en los degradados, sí, realmente, como te dije, versión CS6 lo han colocado dentro de Illustrator Tienes tres formas de trazos, ¿no? Aquí voy a dar clic en la segunda opción. Mira cómo va cambiando ese trazo. Voy a hacer un poquitito más gordo esto. Voy a exagerar un poco para que se pueda ver bien lo que estamos haciendo. Uy, esto está mucho. Esto está fuerte. Vamos a probar con 30. Uh, sí, está bien con 30. Si ves que te salen estos chulos, estas puntas ahí medias peligrosas, bueno, clic en, los, en las opciones que tienes en la mitad para poderlas limar, por así decirlo, ¿no? Esto es algo así como un, una moladora, ¿no? <coughs> que es un aparatito para limar ese tipo de cosas que están por ahí. Ya lo tienes ahí, mira cómo ha cambiado la estructura. Voy a, a poner control U para desactivar las guías inteligentes. Doy un clic acá. Mira, ya ahora ya he cambiado de. De degradado, ¿sí? Entonces, así estaba el principio y solamente es cuestión de ir experimentando. Como te dije hace un ratito, tienes que experimentar, tienes que probar. Por último, ve, no me gusta ese ese, ese ese degradado. Anda, bueno, cámbialo. A ver qué tal nos queda por ahí. Digamos que, no, está terrible. Vamos ahí. Vamos a dejarlo ahí y no nos vamos a pelear. Pero sí puedo cambiar el relleno al que yo quiera. Y mira, y sigue siendo algo realmente evitable, ¿no? Eso es lo bueno. Pero tú puedes poner efecto tras efecto. ¿Qué significa esto? Oye, quiero ponerle un trazo ya no de 30, sino quiero poner uno de 10. ¿Y eso cómo se hace? Simplemente, mira, <coughs> seleccionas el trazo que está aquí y un clic aquí. De Ahí te dice añadir nuevo trazo o si quieres duplicar el mismo, no hay ningún problema. Pero clic aquí. Esperamos un ratito y ahí tenemos dos trazos. Recuerda que se leen de arriba hacia abajo, es decir, estoy viendo dos trazos con el mismo color, con el mismo puntaje, pero no. Lo quiero a 10 y le quiero cambiar de color para que quede mucho mejor. Le voy a poner algo aquí, este amarillo, para que se pueda ver sin ningún problema. Y al relleno le voy a quitar el color. Le voy a poner un color sólido, ¿no? Entonces ahí tengo yo algo más de mayor relevancia al respecto. Y con esto prácticamente hemos terminado este ejercicio, pero yo te invito como siempre a explorar. ¿Qué significa esto de explorar? Recuerda que esto, esto es un degradado. Y los degradados tú los puedes manipular como tú quieras. Por último, ve, no quiero esto que está aquí. Entonces tú tienes dos formas para crear degradados. La primera es dando doble clic aquí en el deslizador de color. Y se va a abrir la misma ventanita que tienes en el panel de color que está aquí en la parte superior, doble clic. De nuevo, doble clic. O puedes cambiar a las muestras que son las que están aquí abajo, ¿sí? Que son las que están aquí abajo. Entonces, doble clic. Ahí. Está muy sencilla la punta de, de la tabla con la que estoy trabajando. Tienes exactamente las muestras aquí de color. Entonces, lo único que haces es reemplazar. Nada más. Solo un clic, nada más. Y recuerda que te dije que hay dos formas para crear. La primera es, eh, con doble clic, y la segunda es de manera directa del panel de muestras. Clic y arrastras. Si quieres seguir editando más colores, pues simplemente seleccionas este que está aquí y lo arrastras hacia afuera del panel del degradado y ya puedes contar con este degradado aquí en, en este ejercicio. Lo voy a repetir. Simplemente seleccionas cualquier color de los que están aquí y venga para acá. Clic y arrastras. Mira que sale ese círculo... Verde con ese más significa que estás añadiendo, obviamente, más trazos, ¿no? y arrastras esto hacia afuera y ya lo tienes. ¿Ok? Entonces, hasta aquí vamos bien. Bueno, vamos a regresar otra vez al chat. Vamos a ver cómo va la gente al respecto. Ok, muchísimas gracias. Vamos ahí. Un, dos ejercicios más y con esto vamos a cerrar nuestra, nuestra sesión del día de hoy, ¿no? Vamos a experimentar ahora con degradados de esta naturaleza. Eh, como les digo experimentar, experimentar y probar, pero siempre con las herramientas que me van a facilitar a mí la vida voy a poner shift o y voy a crear otra mesa de trabajo otra vez el texto y vamos a poner aquí, aleja también estás escuchando querida sobrina vamos a carácter y a estas alturas del partido ya no, no tengo miedo, ¿no? no tengo miedo hay que quedarme con este. Este es un tipo literalmente muy bonito. Y voy a repetirlo otra vez todo, pero ahora voy a ir un poquito más rápido. Porque el tiempo ya se nos está viniendo encima. Voy a trabajar de manera directa con el panel apariencia. Así que de entrada voy a colocar un, un degradado. Bueno, este degradado lo hice lo mismo que hace un ratito, lo edité. ¿Sí? Un degradado metálico. Si presiono la tecla G, puedo cambiar el degradado como, como yo quiera. Sí, sin ningún problema. Ya lo tengo ahí. Pero también en el trazo, recuerden que también tú puedes colocar otro degradado, ¿no? Y vamos aquí con el panel de trazo. Realmente a mí me encanta muchísimo trabajar con este panel de, de, de trazo. O invierto y ahora ya estoy teniendo este tipo de efectos. ¿Ok? Como lo hicimos hace un ratito, que yo puedo poner trazo tras trazo, también puedo poner relleno tras relleno. Y trabajar con un modo de fusión. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a crear otro relleno. Pero voy a tengo otro degrado ya creado. Voy a cambiar la dirección. Y para poderlos ver a los dos, siempre voy a valerme de el panel de transparencia para colocar un modo de fusión. ¿Ok? Este modo de fusión me permite ver dos apariencias al mismo tiempo. O sea, la de arriba y la de abajo. Y esto es algo súper interesante que tiene esta... Esto que está aquí, no bueno. <coughs> Vamos a probar, a probar y a probar. Y ahora ya tengo el efecto. Mira cómo está acá arriba en A. Voy a hacer un zoom para que lo veas bien. Es un degradado que realmente, si tú lo quieres hacer con el panel de degradado, tradicionalmente no vas a llegar. Realmente va a ser algo un poco complicado. Ventana y voy a extraer el degradado. Si tú quieres hacer un degradado así como este, utilizando este panel, no vas a llegar nunca. Pero si lo apago, vas a ver el efecto que acabamos de crear. Realmente es súper interesante. Y ahora lo que voy a hacer es a crear este fondo que les dije hace un ratito, mira, ¿cómo hice este fondo que está acá? Lo voy a crear con el mismo principio que lo tengo aquí. Ahora me voy a valer de una nueva mesa de trabajo solamente para explicar el fondo. Que ya prácticamente está casi, casi, casi explicado, ¿no? Mira, elijo un degradado. Obviamente ya tengo yo el relleno que está aquí. Voy a cambiar de, de color para que se pueda apreciar mucho mejor. Tengo este relleno con este degradado. Voy a cambiar o voy a crear un nuevo relleno. Voy a cambiar de degradado, pero voy a poner la herramienta de transparencia y voy a probar con los modos de fusión. Y ahí estoy obteniendo ya cierto, cierto este efecto que realmente me está llamando mucho la atención. Voy a presionar la tecla G y voy a cambiar el orden del degradado para que se pueda ver un poco mejor. Pero si no te gusta este degradado lineal que estoy haciendo en este momento, puedes cambiar por un degradado radial. ¿Dónde está aquí en tipo? Pones radial. ¿no? Entonces ya básicamente es lo que quieras. Digamos que tienes este efecto que está aquí, voy a crear un nuevo degradado, voy a quedarme con radial, pero voy a cambiar ahora de... de voy a cambiar ahora de modo de fusión y también puedo hasta colocarle un color, ¿no? Entonces sigo conservando yo los efectos que, que estoy requiriendo en este momento. Entonces, básicamente es probar, probar y probar y al fin y al cabo vas a obtener resultados como estos. ¿Ya? Utilizando, ¿qué? Degradados y modos de fusión. Nada más. Así, súper, súper, súper sencillo. Vamos con uno más. Vamos con un ejercicio más. Vamos con estos trazos y con esto vamos a cerrar nuestra primera, nuestra primera edición. Y esto que está aquí lo hice eh, en homenaje a mi tierra, a Portobelo, aunque vivo a 15 horas de mi tierra, pero no importa. En eh, el mundo del diseño todos tenemos la misma patria y todos tenemos la misma bandera, que es la creatividad y amamos lo que hacemos. Entonces aquí vamos a hacer este ejercicio. Eh, que está súper interesante. Sin embargo, lo voy a hacer un archivo nuevo y con esto voy a cerrar ya mi charla de, de este momento. Me voy a demorar unos minutitos más al respecto, pero no se preocupen, estamos invirtiendo muy bien el tiempo y esto a mí es algo que me fascina, eh, me fascina bastante hacerlo. Como les digo, estoy compartiendo mucha, muchas horas de enseñanza, de muchos años de experiencia en la parte profesional para que ustedes puedan hacerlo mejor y lo puedan superar. Vamos a colocar aquí este texto al respecto y cambiaremos, como ya es costumbre, de tipo de letra, ¿no? Quizás este que está aquí nos, nos convenga un poquitito, ¿no? Algo muy importante que tiene el PDF y lo que ustedes van a aprender es esto. Lo que les decía hace un ratito yo he logrado determinar, determinar exactamente dónde está la mayor cantidad de flujo de trabajo, donde puede ser más creativo, más eficiente, más productivo, y lo he dividido por capas. Entonces, aquí en este orden, ustedes van a encontrar algo desde menos a más. O sea, desde menos a más. Y al final terminamos haciendo cosas espectaculares. Luego ya las voy a empezar a abrir para que las vean. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Siempre vamos a depender del panel de trazo. Porque ahora voy a trabajar ya con el panel de trazo que está aquí. Y también voy a depender toda la vida del panel de apariencia. Así que voy a trabajar de manera directa con un trazo de cualquier color. Y un relleno, obviamente, de cualquier color. ¿Sí? Es algo así un poco, un poco suave el asunto, ¿no? Un trazo un poquito fuerte para que lo puedan ver. Sin necesidad de hacer gran cosa, nos ha muchísimo el tipo de letra. Dos pasos o tres prácticamente, y ya tenemos esto que está acá. Voy a explorar un poco acerca de este panel de trazo y voy a poner la opción que dice línea discontinua. Entonces, yo te, yo te invito a que tú puedas probar, probar y probar, ¿qué es este hueco, punto hueco? ¿Esto qué significa? Que entre, entre el trazo y trazo tienes menos hueco, pero si tú quieres hacer un punto más alejado, pues simplemente le puedes, puedes variar, puedes variar. ¿Quieres que esté ese hueco entre lo que acabas de crear, entre este punto y este punto? ¿Quieres un más espacio o menos espacio? Sí, la verdad sí quiero menos espacio, ¿no? O quizás no, no, no. Yo quiero mucho más espacio porque la verdad quiero hacer algo diferente. Y entonces vas probando con lo que es trazo. Y así hasta poder completar todas y cada una de ellas. A partir de la versión CS6, vinieron estas puntas de fecha que obviamente aquí no se van a, bueno, se van a activar de esta manera. Eh, también las puedes controlar presionando shift para reducir de 10 en 10 cuando tienes las puntas hacia la izquierda que lo voy a aplicar o quieres este otro tipo de puntas por ejemplo hacia la derecha que también lo puedes hacer para no complicarlo la vida lo voy a dejar ahí sí y lo voy a reducir un poquitito más nada más no perfecto entonces ya esta es otra opción que tú puedes que tú puedes experimentar y puedes crear ahora en perfil también puedes crear perfiles, o perdón, colocar perfiles ya previamente establecidos dentro de Illustrator Así que voy a quitar la opción de línea discontinua para que no se pueda ver esto, pero sí, mira, voy a ver cada uno de ellos cómo me va quedando. Entonces, ya vas experimentando y vas probando. ¡Wow! Esto me está gustando muchísimo. Ahora, si gustas, también le puedes colocar un degradado en el trazo. No tienes ningún problema, lo puedes hacer de una manera espectacular. Si no te gusta el tipo de letra, cámbialo. La idea es que puedas facturar y que te puedan pagar por tu trabajo y puedas crecer profesionalmente. Hasta aquí, no hay nada del otro mundo. Para que esto ya lo conocíamos, Henry, esto está aburrido. Ahora voy a experimentar con algo que me gusta desde la versión CS5. Voy simplemente a generar una elipse o dos elipses. No, no, no importa el tamaño, realmente. Eh, no importa si son círculos perfectos ni nada por el estilo. No, no importa, no importa. Si puedes hacer realmente cualquiera de estas de estos objetos, ¿no? Como digo yo, cualquiera de estas cochinadas. <coughs> Ahora, esta es la herramienta que realmente trajo una paz al pueblo de Dios que no tienes idea, ¿eh? La herramienta de anchura. ¿Cómo funciona esta, herramient esta herramientita? Pues, simplemente te vas a acercar, te vas a acercar y ¡pam! te sale ese más. Simplemente clic y arrastras y puedes generar este tipo de estructuras. Si pongo Control-Y o Comando-Y, te das cuenta que sigue siendo un trazo. Y eso es lo más bonito. Control-Y otra vez, para trabajar de manera directa con trazos. Mira, Alt. Si presionas Alt desde un punto, puedes eh, solamente trabajar en este segmento. Pero si presionas Shift, se hace todo el conjunto. Entonces, ¿cuál es la idea? Experimenta, haz cualquier cosita y mira que te va a ir muy bien. Aquí y acá. Por último, el color no importa tanto. ¿Para qué? Simplemente es por cuestiones de presentación y de este taller, nada más. Seleccionas este objeto y en el panel de trazos, en la parte inferior donde dice perfil, tú tienes esta opción donde dice añadir a perfiles. Voy a hacer un zoom para que se pueda ver. Y acá arriba también tienes exactamente lo mismo, en la barra de aplicaciones. Me gusta más la parte de acá arriba porque se puede explicar mejor. Un clic aquí, me dice, oye, ¿le vas a poner este nombre? Sí, le voy a poner por ejemplo trazo 1. Ya está. Seleccionas lo que está acá. Otra vez. Ahora sería... Trazo 2. Perfecto. Ya que lo tienes aquí, lo puedes aplicar de manera directa en este texto. ¿Cómo lo vas a hacer? De la siguiente manera, mira. Te vas al trazo. Aquí no lo puedes aplicar, pero sí lo aplicas acá. Y aquí vas eh, viendo todos los trazos que están puestos aquí. Das un clic y has puesto ya tu primer trazo. Voy a quitar esta punta de flecha porque realmente no no me está convenciendo, ¿no? Quiero verlo mejor así. Voy a aumentar un poquitito más a 30 puntos el primer trazo. Voy a crear ahora otro trazo y le voy a cambiar de color para que se pueda apreciar de una mejor manera, pero le voy a poner ahora 60, ¿no? Recuerda que se leen de arriba hacia abajo. Y ahora el trazo 2. Tengo ya dos trazos. El trazo, el primero no me deja ver mucho, Así que le voy a bajar a 10 más o menos. Mira, ahí tienes el primer trazo y tienes el segundo trazo. Recuerda, recuerda que esto es un texto editable. Por último, no quiero que sea Ibarra, quiero que sea, por ejemplo, Quito. O quiero que sea Guayaquil. Y voy conservando ya los mismos atributos, las mismas apariencias. Y mira que esto te quedó fenomenal. Y lo puedes rematar también de la siguiente manera, ¿no? Puedes colocarle también un efecto. El efecto le puedes colocar en todo el texto o solamente en la apariencia que tú quieras. Yo le voy a colocar aquí donde dice trazo 1, el que tiene 23 puntos, un efecto, estilizar y le voy a colocar una sombra paralela. Quieren previsualizar y ahora solamente tienes ese trazo con esa sombra paralela que está aquí. Que lo estamos viendo en este momento. ¿No te gusta la sombra paralela? Bueno, le puedes aplicar cualquier otro efecto de los que tiene ilustrador. Y eso, Dios mediante, les voy a explicar el día de mañana para las personas que se han suscrito a este taller. No sin antes indicarles que también puedes experimentar con esto. Mira, voy a poner foncir y engordar. Obviamente solo en el trazo naranja. Y solo el trazo naranja. Bueno, me está cogiendo los trazos de abajo. Bueno, no importa. Tampoco voy a exagerarlo mucho. Y si te gusta, en OK. Si no puedes experimentar con los otros efectos que están puestos aquí. Me vas a preguntar, dices, oye, Henry, ¿estos efectos que están aquí son buenos? ¿Y los de arriba también los puedes aplicar de manera directa? No pasa nada. O sea, la cuestión es utilizar cualquiera de las dos opciones. Pero este se aplica de manera directa sobre el objeto y este se aplica de manera directa sobre la apariencia. Como ya creé la apariencia, al rato de yo colocar cualquier objeto de estos, se va a poner en este panel que realmente es una maravilla. Y por último, me dices. ¿Sabes qué? Quiero empezar desde cero. Te vas a poner la apariencia y pones borrar la apariencia. Y empiezas otra vez desde cero. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer durante el día de mañana? Vamos a seguir explorando con más opciones que tengo aquí. Por ejemplo, eh, los, los trazos y motivos. Mañana les voy a enseñar desde lo más básico, ¿sí? Cómo crear un motivo hasta hacer este tipo de cosas que realmente valen la pena, ¿no? Eh, esto a estos niveles de trazos, esto a estos niveles de estilos gráficos. Estos son temas que realmente no se alcanzan a, a explicar, pero tú puedes hacer un efecto y aplicarlo a cualquier tipo de letra y vas a conservar ese mismo efecto. Mira, esto es Dios me de lo que vamos a hacer el día de mañana y también tienes explicado en, en, los, en los masterclass que están ahí. Vamos con... Pinceles. Para mí esto es lo mejor, de lo mejor de lo mejor. <coughs> Igual, en pocos pasos haciendo efectos como estos. Pero obviamente hay una, hay una base, una teoría que debo explicarte. Y simplemente, pues, vas a poder hacer este tipo de cosas que están como para chuparse los dedos, como suelo decir yo. A mí me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo. Este lo tenía colgado en internet, pero lo escondí porque ahora ya viene parte de la estructura de este curso. Pero puedes hacer este tipo de cosas que no te vas a demorar mucho, la verdad. No te vas a demorar mucho. Y vienen, ¡ay, los efectos! Estos sí son una maravilla, compadre. Esto a mí me fascina, esto. Como, como te estás dando cuenta, voy desde lo más básico hasta hacer lo más, lo más pesado, por así decirlo, o lo más denso, ¿no? Pero siempre conservando eh, el mismo flujo de trabajo que, lo, que es lo que nos interesa. Haciendo este tipo de cosas... Y rematando en 3D. Uy, Dios mío, en 3D está algo excepcional. Está algo, algo como esto, ¿no? Esperemos que se cargue. Obviamente esto te consume mucho recurso. Haciendo algo como esto, solamente la palabra de fondo trazo. ¿Ok? ¿Dónde se pueden escribir o me pueden escribir de manera directa info.henrypineda.org? Yo les doy este número de cuenta o el Paypal para que, se puedan, eh, para que puedan inscribirse para el día de mañana sin ningún problema. Y remataré con lo que les dije hace un ratito. Voy a explicar la herramienta de la marioneta. Y es la que está aquí. Funciona exactamente igual que en Photoshop. En Photoshop la pusieron en la versión CS6, pero en la 2018 ya la pusieron aquí en Illustrator CS6 más o menos fue el año 2012, exactamente marzo del 2012. ¿Qué es lo que haces? Simplemente das un clic y te genera esta malla. Ahora, cuando tú eliges esta herramienta, automáticamente la va a convertir en curvas al texto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer aquí? Simplemente vas a, a, a generar puntos y con clic y arrastrar, tú puedes desde aquí distorsionar cualquier tipo de letra. Vuelvo a repetirlo otra vez. Generas unos puntos de ancla para que no se pueda mover el texto. Sobre el punto que acabas de crear, lo vas a poder editar y lo vas a poder mover sin ningún problema. Eso es, mis amigos. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Voy al chat, voy a irme a, a felicitarlos acá de manera directa. Eh, para agradecerles de todo corazón este tiempo que han estado aquí conmigo. Les, les comento que los espero el día de mañana sin ningún problema. Eh, me pueden escribir ya a esta, al correo electrónico para que se terminen de escribir al respecto. Créanme que... Yo lo hice súper fácil, créeme que lo hice súper fácil, pero si te comento que he enseñado a más de 15.000 personas esto, obviamente eh, desde que empecé en esto con mis, mis primeros estudiantes, por allá hace unos 17 años atrás, hasta lo que tengo ahora que son ustedes, eh, he ido recopilando y siempre presentando lo mejor, lo mejor, lo mejor de lo mejor. Y por eso tú lo viste fácil, ¿sí? Porque ya me he comido uf, 18 años, 20 años enseñando y trabajando con esta herramienta. Entonces... Yo les agradezco de todo corazón y Dios mediante para las personas que se inscribieron y para los que no. Mañana les espero, Dios mediante, voy a abrir la sala 10 minutos antes y les espero a las 7 en punto. Vamos a empezar esto, esta transmisión. Muchísimas gracias señores. Les envío un fuerte abrazo desde aquí, desde la mitad del mundo, desde la hermosa ciudad de Ibarra y desde todo Ecuador mismo, pues América Latina es una sola y nos cobija esta gran bandera que es la creatividad y que amamos esta profesión. Yo les deseo el mejor de los éxitos, por favor. Y si tienen algo escríbame de manera interna y pues nos estamos viendo muy pronto, mejor dicho el día de mañana. Será un placer chicos, muchísimas gracias y una excelente, excelente, excelente noche. Muchas gracias.